Fortius es un centro de alto rendimiento mental en el que encontrarás Entrenamiento mental Para personas que siempre están buscando ser su mejor versión Dale claridad a tus objetivos Fortalece tu autoconfianza Aumenta tu motivación Aprende a gestionar tus emociones Entrenamiento físico-mental Trabaja tu concentración bajo fatiga Reduce tus tiempos de reacción. Entrena tu pensamiento estratégico. Mejora tu agilidad mental, memoria y velocidad de pensamiento mientras te ejercitas. Tecnología para estimulación cerebral. Regula el sueño. Mejora concentración y memoria. Mejora el estado de ánimo.